asistiendo a votar. Hay un gran ánimo, hay un gran entusiasmo, la gente se ha levantado temprano, a ejercer derecho democrático, no, no ha valido de que le metan miedo, montado por cosa, porque es una intención marcada. Y la gente ya y definitivamente se ha tomado estas elecciones a lo personal, porque entienden ya que el partido del gobierno tiene que salir. ¿Es cierto que se están comprando cédulas aquí a los alrededores del hospital? Bueno, evidentemente hay un, hay un centro que de manera de que están comprando cédulas. Nosotros tenemos la imagen y la, y la vamos a reportar a, a las autoridades correspondientes. Yo bueno, creo que, que aquí hay una mundial compra y venta de conciencia. Hay una mesa, una mesa electoral aparte, hay una mesa electoral que no corresponde a la Junta Central Electoral, donde la gente está entrando. A buscar dinero ¿Quiénes son esos partidos que se están hey, dedicando a eso? Usted lo ve ahí, mire, mire. Miren, miren, miren, miren. Bueno, ahí está la denuncia de el este muchacho Juan Bosch. Juan Bosch. Rafael Díaz. Juan Bosch, sí, sí. Juan Bosch. Bueno,